Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, hoy vamos a hablar de sistema nervioso. La clase de hoy va a estar dividida en dos bloques eh, por una cuestión de, de longitud del tema. Vamos a explicar primero una parte de clasificación y después nos vamos a ir metiendo más en cosas específicas. ¿Sí? Eh, pero el tema que vamos a abordar son las generalidades del sistema nervioso. El sistema nervioso eh, es un sistema que está formado por un conjunto de órganos que están encargados de recolectar información que viene tanto del exterior como del interior del organismo, eh, integran esa información y su función es elaborar una respuesta. ¿Para qué elaborar una respuesta? Bueno, justamente para mantener una homeostasis, es decir, un balance entre lo que sucede en el interior y en el exterior del organismo. Bueno, lo que vamos a ver en la filmina siguiente es cómo se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso nosotros lo vamos a dividir principalmente, digamos, la, la división más característica y más significativa es la del sistema nervioso central y periférico. ¿Qué lo divide en central y periférico que esté adentro o afuera de los huesos? ¿De qué huesos estamos hablando? En este caso del cráneo y, del, digamos, de las vértebras. ¿Qué hay adentro de las vértebras? La médula espinal. Entonces la primera estructura, si empezamos desde abajo del tronco hacia arriba, es la primera estructura que nosotros encontramos adentro de los huesos. Si seguimos ascendiendo, vamos a tener el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo que también se encuentran adentro de la médula, digamos, por adentro de la médula, superan el agujero magno e ingresan, ya el mesencéfalo se encuentra en el interior del cráneo. Y a su vez en el interior del cráneo vamos a tener al cerebro y al cerebelo. Después vamos a hablar un poquito de las funciones de cada una de estas partes. Ahora, por otro lado, el sistema nervioso periférico eh, va a estar encargado de recibir esa información, casualmente, eh, desde la periferia. ¿Y cuáles son las dos grandes estructuras que vamos a tener? Los ganglios periféricos y los nervios periféricos. Los nervios periféricos van a tener receptores, vienen eh, las partes terminales, eh, y los ganglios, digamos, ellos van a llegar hacia la médula espinal. Los ganglios para lo que sirven son sitios de relevo donde esas neuronas que están adentro de los nervios periféricos van a hacer sinapsis eh, para llegar, digamos, hasta el sistema nervioso central. Ahora, este sistema nervioso periférico, que es en el que me voy a concentrar un ratito, a su vez tiene una subdivisión y se va a dividir funcionalmente, si se quiere, en dos grandes partes. Una es la parte sensitiva, ¿sí? que de lo que se encarga principalmente, eh, está conformada por los órganos de los sentidos, como pueden ser el gusto, el tacto, el olfato, la visión y la audición. Eh, y de lo que se encarga el sistema nervioso sensitivo es de recolectar información que hace a la sensibilidad del organismo, como dice su nombre. En cambio, el sistema nervioso motor eh, perdón, y a su vez el sistema nervioso sensitivo eh, de lo que se encarga es de recolectar información y de llevarla hacia el sistema nervioso central para elaborar una respuesta por eso se la denomina vía aferente ahora después vamos a hablar un poquito más de eso en cambio el sistema nervioso motor eh, tiene a su vez una subdivisión que puede ser voluntario o involuntario o también lo llamamos somático o autónomo. ¿El somático de qué se encarga? Casualmente de los movimientos voluntarios, como por ejemplo los movimientos musculares que hacemos al caminar, al correr o al querer levantar algún objeto. En cambio, el sistema nervioso autónomo tiene a su vez una subdivisión que se divide en simpático, parasimpático y entérico que después lo vamos a ver con más detalle, pero básicamente de lo que se encarga es de regular funciones del organismo en respuesta al medio en el que se encuentra. En la próxima filmina lo que vamos a ver son imágenes de esta división ¿sí? de las que les venía hablando hasta recién. Fíjense que hacia la izquierda vamos a tener eh, una imagen en la cual podemos ver las distintas partes de la médula espinal, el bulbo, la protuberancia o el mesencéfalo. La protuberancia en la imagen aparece con otro nombre que también es válido que es el puente de Varolio. Eh, y por otro lado aparecen los hemisferios cerebrales ¿sí? lo estamos viendo como, de, como si lo viéramos de costado y por debajo de los hemisferios cerebrales se encuentra el cerebelo eh, eso seguramente es un tema que lo van a ver con mucho más detalle cuando lo estudien en anatomía eh, por otro lado en la otra imagen lo que podemos ver eh, es un diagrama eh, con, cada una de la, con cada uno de los nervios periféricos eh, lo que no se logra observar muy bien en la imagen son las estaciones ganglionares porque en realidad a nosotros lo que nos interesa no es que memoricen eh, cada uno de los plexos y cada uno de los nervios. Eso es un tema que seguramente eh, van a profundizar mucho más cuando lo estudien en anatomía. Pero a nosotros lo que, nos interesa es, lo que nos interesa es que ustedes puedan ver bien la diferencia de la distribución del sistema nervioso central y el periférico. Fíjense cómo el sistema nervioso periférico ahí en la imagen uno ve el cuerpo del, del, de ese hombre que pusimos ahí eh, y cómo se distribuyen los nervios a lo largo de, de todo el organismo. Lo que nos preguntamos es cómo hacen esos nervios o en realidad cómo hace el sistema nervioso para recibir esa información, llevarla hasta el sistema nervioso central y procesarla. Bueno, un poco ya lo venimos hablando de que hay vías tanto que llegan al sistema nervioso como otras que se van del sistema nervioso. Las vías que llegan, que son las vías que nosotros denominamos sensitivas o también las podemos llamar aferentes, inician desde la periferia, por ejemplo en la piel o en los órganos de los sentidos, con un receptor. Ese receptor lo que hace es modificar su configuración, genera un potencial de acción y llega, digamos, propaga ese potencial de acción a lo largo de las distintas neuronas que van haciendo sinapsis y esa información llega hasta el sistema nervioso central, hacia los hemisferios cerebrales, principalmente. ¿Qué sucede en los hemisferios cerebrales? Esa, eh, esa información se procesa y esa, ese procesamiento de la información elabora una respuesta. La respuesta puede ser variada. Pero esa respuesta que sale del sistema nervioso central y llega hacia la periferia es una respuesta descendente. Por lo general suele ser una respuesta motora. Como dijimos anteriormente, las respuestas que elabora el sistema nervioso motor que también las llamamos vías eferentes porque salen desde el sistema nervioso y llegan hasta la periferia, desde el sistema nervioso central y llegan hasta la periferia, eh, son respuestas descendentes y que pueden llegar a tener, digamos, las respuestas pueden ser variadas. Puede ser desde una respuesta netamente motora, digamos, que, esa, que ese estímulo sensitivo desencadene una acción, como puede ser, por ejemplo, un efecto de retirada, de retirar la mano eh, del, de un objeto porque nos está quemando o porque nos está lastimando. Eh, o puede, por ejemplo, activar al sistema nervioso autónomo ¿Sí? que es algo de lo cual nosotros no tenemos conciencia directa, porque funciona de forma autónoma y es involuntario. Y, por ejemplo, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la secreción de glándulas, endócrinas y exocrinas, y es por eso que, por ejemplo, cuando estamos nerviosos, eh, tenemos eh, sudoración de las manos, sequedad de la boca, etc. Eh, eso lo vamos a ir viendo cuando eh, desglosemos mejor la información del sistema nervioso autónomo. En la imagen vemos eh, tres modalidades únicamente de sensibilidad. Eh, yo anteriormente les mostré las, les mencioné las demás, eh, pero ahí eh, colocamos en la imagen solamente gusto, tacto y olfato para que ustedes se den principalmente una idea. Y es que en la periferia existen numerosos receptores de distintos tipos y esa modalidad que tenga esos receptores le va a dar la función. Es decir, todos esos receptores son neuronas, ¿sí? son terminales neuronales que se encuentran en la periferia del organismo. Fíjense que ahí tienen algunos en las fosas nasales, otros están en la piel y los últimos que son los del gusto van a estar principalmente en la lengua, en las papilas gustativas. ¿Cuál es la característica que comparten esos tres de la imagen? Que son los tres terminales neuronales y esos terminales neuronales cuando aparezca un estímulo que, digamos, los haga desencadenar un potencial de acción, ¿qué va a generar? Que esa célula se despolarice y se genere la sinapsis con las sucesivas neuronas que hay en, digamos, en, en esa vía que va a ascender, va a llegar hasta el sistema nervioso central. ¿sí? Ahí, en esa imagen, otra de las cosas que podemos observar es cómo, por ejemplo, el tocar algo que me genera daño, que ahí en la imagen la chica está tocando una, una rosa con espinas, eso que me genera un estímulo doloroso desencadena un efecto de retirada. ¿sí? Cuando veamos sistema nervioso sensitivo lo vamos a ver con mayor detalle. Pero ¿para qué nos sirve esto? Para poder observar cómo una vía que comienza desde la periferia, Llega hasta el sistema nervioso central por una vía ascendente y elabora una respuesta motora de retirada. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sistema nervioso motor? Va a tener, como dijimos anteriormente, eh, se va a dividir principalmente en dos grandes grupos. Uno es el que controla todos los movimientos voluntarios. Es decir, yo decido empezar a caminar, decido mover mis, mis manos eh, o decido hacer alguna acción, tomar algo y llevarlo de un lado y ponerlo en el otro y eso es una acción que se genera dentro de la corteza cerebral. Ahora, eh, más adelante les voy a mostrar una imagen. Eso es algo que yo decido hacer, que tengo la voluntad de hacer, lo elaboro en mi corteza cerebral y es un acto que lo realizo. Ahora, el sistema nervioso autónomo... Justamente, como describimos anteriormente, de lo que se encarga es de recolectar distintas, eh, digamos, distintos estímulos e información que hay tanto afuera como adentro del organismo, lo elabora y desencadena una respuesta. Siempre hace lo mismo el sistema nervioso, siempre va a estar recolectando información, procesándola y elaborando una respuesta. ¿Cuál es la diferencia acá? Que nosotros no podemos decidir si tenemos una frecuencia cardíaca más alta o más baja, o si es el momento o no de digerir los alimentos, o si, por ejemplo, es momento de que el sistema nervioso digestivo, digamos, adentro del sistema digestivo entra, hay una subdivisión del sistema nervioso que es el entérico, ¿sí? que es como un mini cerebro que está en el interior del, digamos, de los, del tubo digestivo, que se encarga de, de que ese tubo digestivo se mueva. ¿Sí? Eso es algo que yo no lo puedo decidir, que se activa en respuesta a un estímulo. De esta imagen, eh, lo que a nosotros nos interesa que ustedes recuerden es que la planificación de un acto motor se desencadena desde la corteza cerebral. Ahí lo que podemos ver particularmente en esta imagen es que hay distintas áreas motoras. ¿Sí? Esta es la área motora primaria, que es donde empieza a elaborarse esa... Mmm, digamos esa, esa, esa respuesta. Después pasa al área motora suplementaria y desde el área premotora se ejecuta esa acción. ¿sí? Desciende a través del sistema nervioso periférico y llega hasta los músculos. Solamente nos interesa que ustedes recuerden eso, que surge desde la corteza cerebral y llega hasta, hasta los músculos, que son los efectores finales. Eh, después lo vamos a ver seguramente más adelante con mayor detenimiento. Por último, para este primer bloque, de lo que vamos a hablar para que no sea tanta información y que puedan empezar a desglosar cada una de las partes, es del sistema nervioso autónomo, que acuérdense que es una subdivisión del sistema nervioso periférico, que también lo pueden encontrar cuando lo lean como neurovegetativo o visceral. ¿Para qué nos sirve el sistema nervioso autónomo? Es uno de los principales mecanismos a través de los cuales el organismo humano se adapta al medio en el que se encuentra y lo hace de forma constante y regulada. ¿Qué quiere decir? Primero que esa adaptación tiene que ser rápida, ¿sí? Esa rapidez, ¿por qué? Porque tenemos otro sistema después que adapta al medio ambiente al organismo en el que se encuentra, pero ese es el sistema endocrino que lo vamos a ver más adelante en otra, en otra de, estas, de estos encuentros. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el sistema nervioso autónomo mantiene al organismo en un medio, digamos, lo mantiene de forma apta, constante y regulada? Lo, a lo que nos referimos con eso es que esté apto para el medio en el que se encuentra. Es decir, que tanto se haga mucho frío o mucho calor, o si tengo que salir corriendo o si acabo de almorzar, el organismo pueda desempeñar esa función. Que sea constante es que sea siempre más o menos igual, o más o menos parecido ante un mismo estímulo ¿sí? y que sea regulado es que pueda ajustarse rápidamente si alguno de esos estímulos cambia, eso significa y lo va a hacer de forma inmediata, ¿sí? esta regulación es inmediata, para la regulación a largo plazo está el sistema endocrino que junto con el autónomo coordinan digamos la actividad metabólica pero la gran diferencia, y esto es algo que a nosotros nos interesa que ustedes lo recuerden, es que el, el, sistema, el sistema endocrino lo hace en el largo plazo, ¿sí? lo hace a lo largo de semanas, meses o años. En cambio, el sistema nervioso autónomo lo hace en el lapso de milisegundos o minutos. Porque si yo tengo que salir corriendo, tengo que salir corriendo ya. En cambio, si yo tengo que regular la glucemia, probablemente necesite aumentar un poco la glucosa en sangre en el momento, urgente, y eso lo puedo hacer con el sistema nervioso autónomo. ¿sí? En la imagen eh, podemos ver bien diferenciado qué es lo que va a pasar con cada uno de los, de los órganos eh, que reciben la inervación del sistema nervioso autónomo eh, en cada una de las situaciones. Lo que nosotros decimos, así como para recordar muy fácilmente, Primero es que el sistema nervioso autónomo se va a dividir en simpático y parasimpático. ¿Para qué me sirve cada uno de ellos? El parasimpático, eh, que es eh, la parte de la imagen que aparece a la izquierda, es el sistema que se va a encargar de la conservación de la energía. ¿Qué quiere decir? Supónganse que yo consumo un alimento, yo necesito que esa energía no se disperse, no se disipe en el organismo y se pueda utilizar de la forma correcta. ¿De qué se va a encargar el simpático? De que esa energía no se gaste ni bien yo la consumo. Por lo tanto, vamos a ir haciendo como un repasito de qué es lo que va a ir pasando en cada uno de los órganos. Por ejemplo, a nivel de los ojos, que parece una pavada, pero si estamos conservando la energía no necesitamos recolectar tanta información, porque nuestro cerebro, que es una de las partes del organismo que más energía consume, no necesita, en principio, eh, estar tan alerta. Por lo tanto, el diámetro pupilar se va a achicar, porque no necesito estar eh, recibiendo tanta información. Ahora, a nivel de los pulmones, eh, se va a generar la broncoconstricción. ¿Por qué se va a generar la broncoconstricción? Porque si yo estoy, eh, digamos, eh, conservando la energía, no necesito hacer un intercambio gaseoso, ¿sí? no necesito estar utilizando tanto oxígeno. ¿sí? ¿Qué pasa con el corazón? A nivel cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que a nivel cerebral. El corazón eh, gasta muchísima energía y esa energía, por lo general, el bombeo de sangre, cuando yo necesito que esa sangre se bombee rápido, puede ser, por ejemplo, para una situación de huida, y es casualmente la situación opuesta a la que estamos planteando acá. Esa sangre, eh, que va a salir en menor proporción, ¿sí? eh, va a llegar a los lugares donde, digamos, se va a concentrar en los lugares que sirven para concentrar esa energía o para conservar esa energía, que es por ejemplo el sistema digestivo. A nivel del, del sistema digestivo, que es el que tiene más importancia para el parasimpático, las glándulas van a estar funcionando eh, de una manera muy eficaz con la acción del parasimpático. ¿sí? ¿Por qué? Porque el perfecto ejemplo de la activación del parasimpático es cuando consumimos un alimento. ¿Vieron que cuando consumimos un alimento nos sentimos como cansados, relajados y no, digamos, no podemos hacer algo que requiera estar en alerta? Bueno, eso se genera principalmente porque las glándulas del sistema nervioso autónomo se activan con el neurotransmisor principal del sistema nervioso autónomo, que es la Sí. Entonces, como el sistema nervioso autónomo y el parasimpático particularmente está liberando mucha acetilcolina, esa acetilcolina llega al aparato digestivo y lo que hace es aumentar su función para conservar toda esa energía que digamos que estamos recibiendo. ¿Qué sucede con el sistema simpático? Cuando hablamos del simpático el neurotransmisor que más va a preponderar es la adrenalina. Entonces imagínense en qué situaciones aparece la adrenalina. Me tiro en paracaídas, tengo mucha adrenalina. Me empieza a correr un perro, tengo mucha adrenalina. ¿sí? Son todas situaciones de lucha, huida o emergencia, que es lo que muestra la imagen. Si yo me tengo que defender o tengo que salir corriendo, lo primero es que mi sistema nervioso va a necesitar eh, funcionar en forma de, de gran alerta. Por lo tanto, la primera parte del sistema nervioso que nombramos son los ojos el diámetro pupilar va a aumentar. ¿Por qué? Porque necesito recolectar mucha más información del medio que me rodea. Por otro lado, si aumenta el diámetro pupilar estoy recibiendo más información, mi cerebro se va a activar en gran medida. Para que ese cerebro se pueda activar y pueda tomar decisiones rápidas, necesito varias cosas. Una, que lleve mucha glucosa al cerebro. ¿sí? Por lo tanto, la glucosa se va a movilizar de los depósitos y además en el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque yo necesito salir corriendo rápido, que mi cerebro tome buenas decisiones o las decisiones más rápido posible eh, y además eh, que, esa, digamos, que esa glucosa a su vez también llegue a los músculos porque voy a necesitar salir corriendo. ¿sí? ¿Qué va a pasar a nivel digestivo? Obviamente que si yo tengo que salir corriendo porque viene un perro corriéndome detrás mío, eh, el sistema digestivo no va a tener tanta importancia. Por lo tanto, la sangre no va a fluir tanto hacia ese sector. ¿sí? Y a su vez, el riñón también va a estar recibiendo mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque va a necesitar depurar esa sangre de todos los tóxicos que está generando el organismo. Sí, pero siempre acuérdense bien la analogía y la diferencia. El simpático, adrenalina, me tiro en paracaídas, me persigue un perro, eh, o lo que sea, o tengo que salir corriendo el colectivo porque se me va y hasta dentro de una hora no pasa más. Piensen todo lo que les pasa, les transpiran las manos, la boca se pone seca y eso que pasa en la boca es un reflejo de lo que está pasando en todo el tubo digestivo. Sí, ¿Por qué? Porque no necesitamos de ninguna enzima que digiera ningún alimento. Necesitamos salir corriendo. Y lo último que me falta mencionarles con respecto al simpático, es que uno de los efectos que genera la adrenalina es la broncodilatación. ¿Por qué genera broncodilatación? Porque mi cerebro y mis músculos necesitan para funcionar bien principalmente dos cosas. Una es glucosa y la otra es oxígeno. Sí. Para que llegue la glucosa y el oxígeno necesito que haya eh, una buena frecuencia cardíaca, que ese bombeo sea efectivo, de eso se encarga la adrenalina a nivel del corazón, lo van a ver cuando vean corazón, eh, que haya glucosa y que haya oxígeno. Entonces para que haya oxígeno tiene que haber una buena broncodilatación. ¿Por qué? Porque el bronquio es como un globito, si está muy cerrado va a entrar poco oxígeno, si está más abierto va a entrar más oxígeno y eso va a ser que el intercambio gaseoso sea efectivo, que el oxígeno pase a la sangre y que ese oxígeno, dentro de la sangre, difunda hacia los tejidos, principalmente a los que estén mejor irrigados, como son cerebro, riñón y corazón. En esa imagen lo que hacemos es repetir un poco lo que vemos, es eh, un poco repetido de lo, que, de lo que veníamos diciendo hasta ahora, que vemos por un lado hacia la izquierda como el parasimpático eh, está el hombrecito descansando porque está en una situación de, digamos, de descansar y de conservar su energía. Y en la parte de la derecha, el señor lo, lo persigue una víbora y tiene que salir corriendo y ahí tiene que activar su sistema nervioso simpático. Bien, para terminar con esta primera parte, eh, ¿qué es lo que más nos interesa que ustedes sepan, como a modo de resumen? Primero, que sepan la definición. Siempre que hablamos de cualquier tema que hablemos. Cuando les pidamos que empiecen a explicarnos el tema, lo primero que hay que decir es la definición. De qué estamos hablando y qué vamos a decir al respecto. Segundo, si tiene una clasificación, cómo se clasifica y a partir de esa clasificación empezar a desglosar digamos, cada una de las partes y después la función de cada una de esas partes. En la parte próxima, en el próximo bloque de esta clase, lo que vamos a ver es más, hacia el interior del sistema nervioso, cómo se conectan las neuronas, que es la unidad funcional del sistema nervioso, eh, cómo se conectan entre sí y qué formas de conectarse tienen.